Perdona, disculpa Hola, muy buenos a todos Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno Tengo que grabar desde dentro del coche porque ahora mismo Hace bastante aire, hace 8 grados Y la verdad es que me estoy congelando Llevo pantalones eh, cortos y, y bueno, hemos venido Con la bici, la tengo aquí Hace mucho que no monto, no monto en bici Iba a ir por donde los molinos Que está justo aquí enfrente Pero yo creo que va a ser más interesante El camino que, que tengo pensado Esperemos que esté, que esté bien y que no haya muchas cuestas, aunque parece bastante llano Bueno, pues más o menos estamos en ruta, ¿vale? Lo que pasa es que todo esto es cuesta arriba Y ya no tengo las piernas como antes, me podía subir la cuesta sin bajarme de la bici Así que tengo que coger un poquito de aire y continuar Aquí podéis ver las vistas, bastante impresionantes Como he dicho antes, pues iba a ir por donde los molinos, que tampoco está mal pero, pero digo, bueno, este camino es menos conocido y depende del ánimo que tenga, a lo mejor me subo a uno de esos picos de ahí porque seguro que las vistas son bastante buenas Pero depende del aire que me quede en los pulmones Menos mal que por aquí no tengo que llevar la mascarilla porque si no me, me ahogaría ah, per Perdona, disculpa Sí, no Nada, aquí estoy dando una vueltecilla, cogiendo los paisajes y todo eso <risa> ¡Disculpa! ¡Ay! Ay Dios santo ¡Bueno! Vale, vale, bueno Pues... a ver Estoy aquí haciendo unas fotos si y la verdad es que soy tan gilipollas y que aquí, no, no va a ver nadie y, y dejo a la bici justo en medio de... del camino Una mantis religiosa Ahí la tenéis, está bastante... bastante chula Así que nada, voy a descansar un poquito porque Tengo otra aquí, otra cuesta Ahí arriba tenemos otro coche Esto está más transcurrido de lo que esperaba ¿No? Ahí adelante pues bueno Tendría mi objetivo Y ahí al fondo se ve Ávila A ver Bueno, está ahí ¿No? Ahí estaría Creo que tenemos una víbora ahí eh, Bueno, no tiene... No sé, a lo mejor no ¿Eh? Porque no tiene la cabeza como así en flecha Pero las que son más pequeñas son más peligrosas porque no controlan su veneno Así que si veis una serpiente no la intentes coger porque te puede picar Creo que voy a dejar la bici en los matorrales, ¿vale? Porque bajar por aquí para después subir la verdad es que es una tontería Así que dejo la bici en los matorrales y empiezo a... ...a intentar atajar a través de, de ahí y ya subir al pico. Aquí dejamos la bici. Con suerte, a la vuelta, seguirá estando aquí. La verdad es que no me fío demasiado de mi habilidad para encontrar cosas... ...y a lo mejor he dejado demasiado escondida mi bici. Así que puede que a la vuelta no sepa ni dónde la he dejado. Así que bueno, he dejado más o menos pues esta señal, ¿no? Como este matojo muerto, aquí, para saber más o menos por dónde cae la bici. El mulillo las pantorrillas. Las tengo un poquillo cansadas y, y se nota. Así que ya veremos si podemos subir hacia arriba. Eh, no sé cómo voy a hacer porque, porque claro, es un poco cantoso pues, saltarme una valla y, y ponerme a andar <risa> a través del campo, sobre todo pues bueno, yo pantalones cortos, que no es lo mejor para atravesar sí. matojos más, más porque bueno, después te pica todo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que no hay otro camino. Estamos más o menos en lo alto del cerro y bueno, más o menos atrás por aquí. Intentaré llegar un poco más allá y ya pues intentaremos seguir todo este camino hasta llegar allá arriba. La verdad es que está siendo bastante complicado pasar por aquí. Me estoy arañando todas las piernas y el problema también de esto es que como hay tantos matorrales no sabes lo que hay debajo. Y no sé, puedes encontrarte una serpiente o algo de eso, como hemos visto antes. Y bueno, que te piquen un tobillo en medio de la montaña Y que se te hinche buenamente, pues no tiene mucha gracia la verdad Parece que de ahí sale agua subterránea Porque no he visto ningún río por aquí, por aquí cerca Y si miráis por ahí, os abro un poquito esto Pues tenemos un chorrillo Bastante... Bastante interesante El agua sale súper fresquita, súper fresquita y bastante limpia Más o menos para que veáis mi situación, estoy en un sitio rodeado pues de bastante matorrales Y me está costando salir de aquí Pero bueno, más o menos, creo que estoy siguiendo el camino pues que seguiría las vacas Porque veo alguna cagada de vaca, así que pues nada Digo yo que de alguna manera habrá de salir de por aquí. Tenemos que cruzar este riachuelo que tenemos aquí. Vale. Y luego esa valla de alambre de espino que tenemos ahí adelante. Nos hemos tenido que quitar las zapatillas para cruzar. Pero digo yo que esto es bueno para la circulación, ¿no? Bueno, ya hemos atravesado el cercado. Un poco fastidio tener que atravesar estas cosas porque tiene muchos pinchos y se enganchan a la ropa, pero bueno ya parece que va saliendo alguna que otra seta porque estos días, bueno, ha estado lloviendo a tope así que está bonito verlas Ay, yo la verdad es que no, no... he probado muchas setas las únicas que he probado son los champiñones pero con la variedad de setas que hay seguro que hay alguna que me puede gustar tampoco quiero pensar demasiado en comida como son las setas, ¿no? porque ahora mismo ahora mismo son las 3 menos 10 aún no he comido desde el desayuno, eh, porque me esperaba, bueno, en realidad me esperaba hacer una ruta un poquillo más corta, pero digo, mira, ya que tengo las montañas aquí, pues voy a tirar para allá, como un reto, ¿no? Me gusta hacer retos de vez en cuando. Y, y el caso es que, bueno, hasta que termine la ruta en la montaña, arriba de la montaña, pues me queda un rato, así que no debo pensar en comida. He hecho aquí un campo otra vez, por ahí arriba, por arriba y luego he venido por aquí Cada vez he estado más cerca, ¿no? O eso parece De la cima, pero todavía nos queda un ratillo, ¿eh? Estoy subiendo todo el rato para arriba, para arriba, para arriba Tanto, a, tanto antes con la bici Como ahora mismo Y necesito un poquito de, de oxígeno Ya estamos un poquito más cerca Ay, qué cansancio Vamos ganando altura poquito a poquito Mira, está, está ahí Eso es una cría de jabalí Qué bueno, la primera vez que veo un jabalí, la verdad Son un montón, son como 5 o 6, mira, ahí están, ahí están Son un montonazo Ahora, Pero qué pedazo de familia, niño ¿Lo estáis viendo? Mira, por ahí al fondo están yendo. Bueno, se, se camuflan perfecto, ¿eh? Mira, ahí, ahí se verá en ese claro. Mira, ahí, ahí, ahí van. Ahí, mira, mira. Ahí están cruzando. ¡Buah! Son un montonazo. Pues es la primera vez que veo jabalíes salvajes en su hábitat natural. La verdad es que me alegro haberlos visto desde lejos y no haber cruzado por ahí porque como tienen crías, eh, como he dicho, pues se pueden volver, se pueden volver agresivos. Y... y aquí, la verdad, como si te vuelve agresivo un... un jabalí, no sales con vida o sales mal herido. Y estar aquí mal herido, la verdad es que no es la mejor opción. Ahora mismo, si os entra la duda, son las 4 menos cuarto. ¿Cómo corre el aire aquí? Creo que eso de allí al fondo es una estación meteorológica o algo parecido pero parece un poco abandonada Ya estamos más o menos en llano eh, Eso de ahí parece un caminito Y nada, vamos a explorar esa estación de allí ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira mi pedazo de aves! Acaban de, de retomar el vuelo Justo aquí al lado, lo que pasa es que no tenía la cámara preparada Muy chula y nada esto en realidad no tiene nada especial, simplemente pues son antenas Antenitas y ya está Curiosamente a esta altura Hay huellas de bici Lo cual me sorprende porque el camino no es que sea fácil Bueno pues, ahí abajo Más o menos donde los molinos del bien, de viento es donde tengo el coche Ese caminito que se ve ahí Es por donde he venido con la bici Pero más o menos tenemos aquí ya Donde queríamos subir este podría considerarse un buen sitio de escalada, la verdad. Lo que pasa es que probablemente pues, no te da ningún enganche y tal. Y pueda ser peligroso, pero bueno. No sé si voy a poder subir hasta ahí arriba. Porque la verdad es que las energías ya son mínimas. Pero la verdad es que me gustaría. Ay, Dios santo. Por el paisaje increíble, eh. Aquí han apilado piedras, así que no soy el primero que sube por ahí. Por aquí y más adelante también hay otro, otro montículo de piedras así que vamos por buen camino ¡ay! Lo hemos logrado ya estamos en la cima ah, uh, Qué frío hace aquí arriba, por dios como pega el aire casi no me siento las manos ahora mismo las cinco y cuarto y ya tengo ganas de comer algo porque, claro, tanto tiempo sin comer nada la verdad es que uf, nos mata. Así que nada, hemos recuperado calor, un poquito de energías, vamos para abajo a ver qué tal se nos da. Como he dicho antes, pues nada, tenemos que volver al camino, es más, la bici la ha dejado justo en esa curva que vemos ahí. Así que nada, nos queda un ratito, todavía ¿eh? pues nos queda un ratito, esperemos llegar de día a casa. Porque mañana es martes y nos toca trabajar. Terminaremos a las 7 o más o menos. A las 7 o a las 8. Así que... a ver qué tal. Así que llegaremos llegaremos bastante tarde. Llegaremos para cenar y ya está. A veces la bajada tiene más peligro que la subida, pero bueno, vamos a ir con cuidadito. El plan para bajar es coger ese caminito de allí al fondo, que cruza con ese de allí. Y a seguir andando, porque volver por el sitio que he ido yo creo que era demasiado complicado, hay demasiado, demasiado arbusto y, y no me queda gusto. Ahí dejamos atrás eh, la cornisa. Es increíble cómo poco a poco se va avanzando en el camino. Nosotros veníamos de ahí arriba, hemos estado allí arriba, también hemos estado allí arriba, venimos de este camino de aquí y también ahí tengo el coche aparcado allí, a lo lejos, que ni siquiera se ve donde están más o menos los molinos, un poquito antes bueno pues ya hemos llegado al caminito principal vale y bueno, nos hemos alejado un poquito porque nosotros venimos de ahí arriba, así que hemos retrocedido pero el caso es que no me apetecía atravesar campo, así que nada, ¿qué le vamos a hacer? parece que a alguien se le ha perdido la matrícula y bueno, pues ahí están los burritos tan tranquilamente se asustan y nos acercan ya quedan pocos burros en españa yo creo ya estamos muy cerca de la bici pero es impresionante que hayamos subido hasta allí arriba hemos llegado aquí hemos tirado por detrás de esta colina y hemos bajado por este camino hasta aquí bueno la señal parece que sigue aquí del arbusto de la rama del arbusto y, y, y está empezando a anochecer, sé, empieza a hacer bastante frío, como veis pues allá al fondo todavía queda algo de luz pero aquí ya estamos en sombra y hace bastante aire sobre todo en este sitio porque bueno es un puerto no entonces pues me muero vale sí está la bici está la bici estoy congeladísimo pero bueno Qué efecto tan chulo que se forma ahí justo por el tema del sol o sabes como todo esto está en sombra pero los rayos pasan por ahí es curioso la verdad es que está muy bonito bueno ya casi está ¿vale? al menos ahora mismo es cuesta abajo y bueno ahí al fondo pues estaría mi coche ese Gris, el que está solito en el aparcamiento, es de ahí. Pues vale, ya hemos llegado a la puertecita. Ya solo subir un poquito por aquí, por la carretera. Y ya habríamos llegado. Bueno, pues ya estamos en el coche. Hemos sobrevivido. La verdad es que, uf, este último tramo me ha costado. Porque había una cuesta arriba y tal. Luego el asiento súper duro, entonces no te puedes sentar. Tienes que ir todo el rato de pie. Pues, pero ya hemos llegado, se ha ido el sol, ahora mismo vamos a ver qué hora es eh, Yo había dicho, a las 8, así, ¿no? Entonces vamos a ver Ahora mismo son las 7.56 Así que, nada, lo dicho eh, Hemos tardado lo que esperábamos Han sido más o menos 8 horas eh, Un poquillo menos de 8 horas, pero, uff Menuda paliza porque casi no hemos parado, simplemente nos hemos sentado un par de veces y tal pero bueno, al menos tenía esta sudadera en el coche porque si hubiera ido sin ella, la verdad es que me hubiera muerto de frío hace 7 grados ahora mismo hace menos grados ahora mismo que lo que lo que hacía a la una cuando cuando vine aquí, cuando llegué aquí así que, imaginaos, con toda la racha de viento que está habiendo y con 7 grados, pues congeladito y además en bici pues ni te cuento, así que nada ya estamos aquí y... Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.